¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ir para abajo ya, vamos directas. Antes de empezar, decirle que si eres nuevo o nueva, te invito a que, bueno, veas mis vídeos anteriores, porque lo que estoy haciendo es una serie de cómo sobrevivir en Minecraft. Entonces, esta es la continuación del capítulo anterior. Y para que no te pierdas en ningún episodio, pues puedes ver, si quieres, los capítulos anteriores para no perderte en la historia, que está muy interesante. Así que, Sigamos. Eh, aquí tengo una bajada, ¿vale? Que, bueno, la he modificado. He puesto ladrillos de piedra, como estás viendo. He puesto vías de tren y escaleras para ir más rápido a los sitios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer este este túnel que ahora te explico. Mientras vamos poniendo la madera, bueno, la voy poniendo yo, <ríe> eh, te voy explicando. Vale, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacer una vía de tren, ¿vale? Pero subterránea, es decir, sería un tren subterráneo para poder desplazarme más fácilmente de un sitio a otro. Así va a ser más fácil ir de un sitio a otro sin perdernos, Por al menos estamos aquí en casita, ¿sabes? Y no va a pasar nada. Al menos sabemos que las vías de tren están en casa y no están en ningún sitio. Eh, pues eso, vamos a colocar y a la madera y ahora volvemos. Vale, ya he llegado arriba. <risa> Pensaba que no había llegado, pero <risa> ya estamos arriba. Eh, vale, vamos a seguir colocando la madera. Vale, menos mal que tengo de sobras, porque si no, esto no podría ser. Vale, aquí quiero hacer la subida. Si te está gustando el vídeo, eh, te invito a que le des un like, porque eso me ayuda mucho y me anima bastante. El carbón ese ya lo picaré, porque no te creas que lo voy a dejar ahí, lo voy a coger, por supuesto. Vale, aquí van las vías, las voy a coger, que menos mal que las he traído, porque si no tengo que volver a subir, <ríe> que eso es típico mío. Y vamos a colocar pues todas las vías. Las paredes eh, las cambiaré. También, ¿vale? Voy a poner todo esto bastante bien. Y bueno, ya se me han terminado las vías, pero bueno, al menos he podido colocar unas cuantas. Estoy poniendo esto, que es como un activador, que lo que hace es que el tren se mueva no más rápido, bueno, sí, más rápido y también que no se pare. Vale, aquí va la subida. Um, vale, yo creo que está bien, ¿no? Así. Cada tres, cuatro bloques más o menos. Esa de crafteo. Vale. Y un cofre. El cofre lo vamos a colocar aquí en esta esquina. Para poder colocar las cositas. ¡Suscríbete! ¡Es gratis! activa la campana para recibir notificaciones. Vamos a hacer la subida que va a ser de... Escalera de palo, porque no hay otra manera, <ríe> sino como subes. Sé que no hay que picar hacia arriba en Minecraft, pero es una excepción. Espero no encontrarme ningún monstruo. Encima no veo nada. Me he quedado aquí atrapado. Espérate, ahora no puedo bajar. No puedo. Ahora, vale, vale, vale, vale. Es que no se ve nada. Vale, me quedo aquí. Vale, voy a poner una antorcha pero tengo que picar un bloque, porque si la pongo enfrente no me deja. ¡Ay, esto es otra cosa, mariposa! Vale, voy a seguir picando y a ver si subimos a la superficie y estamos en un buen sitio. ¡Que muero! ¡Que muero! Ya verás tú.